1, 2, 3, Soy prado Renz, actualmente responsable de operaciones de Conector eh, Startup Accelerator y llevo muchísimos años en la industria del videojuego mi, mi, mi trayectoria en la industria del videojuego se remonta a antes del año 2000 cuando comencé a trabajar como responsable de contenidos de un portal que se llamaba hastajuego.com en el que llevaba toda la parte de contenidos y nos caracterizábamos por ser el único en España, que teníamos servidores de Counter-Strike, de Quake y de Unreal Tournament en España. Por lo tanto, todo el mundo debería jugar con nosotros porque teníamos el ping más bajo. Eh, fueron unos años muy buenos, pero después ya sabéis todo es lo que pasó con la burbuja de internet, que explotó, y uno de los últimos servicios que pusimos en funcionamiento fue el, todo lo que tenía que ver con los videojuegos para móviles, para móviles, distribución de juegos para móviles en una tecnología que se llamaba Java vimos que, los que a pesar de ser algo muy pequeñito que creíamos residual tenía cierto volumen y cuando la empresa cerró pues decidí plantarme y emprender en el sector de los videojuegos montando una empresa eh, de, de desarrollo de videojuegos para, para tecnologías móviles, para móviles java en esa época junto con Gerard Fernández el actual eh, director general de Ternildon la empresa en ese momento era súper incipiente y, no, y lanzamos juegos en un, primer, en un primer momento juegos basados en propiedades intelectuales que nos permitían tener un coste de marketing muy bajo y trabajamos en primer lugar con películas españolas por ejemplo desarrollábamos videojuegos de películas españolas y los distribuíamos a través de las operadoras de telefonía y esto lo que hizo pues, fue que bueno, los juegos se fueran vendiendo y, y los números fueran cada vez más, más interesantes ah, no solo con esto eh, estábamos contentos, sino que comenzamos también a distribuir contenido de terceros y, y hacer desarrollos para empresas multinacionales, etcétera, etcétera hasta que bueno, al final decidí abandonar esta empresa y trabajar para un tercero eh, ese tercero era Gaelco, ¿vale? Cabinete Eléctrico Comercial una empresa que en esa época seguía desarrollando máquinas recreativas la última, la última fase de las máquinas recreativas comenzaron a desarrollar también máquinas de dardos y me ficharon para llevar toda la parte de Gaelco Móviles, la filial que se encargaba de desarrollar y distribuir videojuegos para móviles. Fueron años muy buenos, lanzamos grandes títulos, algunos cambian con marcas españolas, como Fernando Alonso, Dani Pedrosa, Ferrero Moyá, Pauasol, etcétera, etc. Pero como supongo que sabréis, Gaelco, al ser una marca, fue una empresa de máquinas recreativas, Tenía muy buenas relaciones con los grandes fabricantes de arcade en el mundo ¿Y de dónde son ellos? Bueno, como sabréis, son los japoneses Eso significó que pudimos tener acceso a contenido que venía de las grandes marcas De los Namco, de los Bandai, etcétera, etcétera, Bandai Taito Que en esa época también estaban pasando por un proceso de transformación El arcade se estaba muriendo y el móvil comenzaba a despegar. Tenían grandes propiedades intelectuales. Tenían las marcas como Pac-Man, Galaga, Space Invaders, Arkanoid, etcétera, etcétera, que para las que necesitaban distribución. Y allí entrábamos nosotros, teniendo una red de distribución muy buena en España, en, en, en Portugal también, y en América Latina. Y estuvimos distribuyendo sus juegos durante muchos años. El sector del Java pasó por unos años difíciles, después unos años de bonanza espectaculares. Y se empezó a consolidar el sector entonces a Gaelco móviles es una empresa inglesa que se llama Playerx la compró entonces pasé a llevar la, eh, la filial española de, de esta empresa durante cerca de dos años lanzamos también en esa época eh, con Playerx el primer juego licenciado para móvil por parte de Sony el Buzz, el juego de preguntas y respuestas tras haber tenido grandes éxitos comerciales como PAN, la versión móvil del juego de arcade de Mitchell Corporation Gaelco se convierte en Player X y Player X se acaba convirtiendo en una empresa del Grupo Z, para que lanzamos juegos como Planet 51, la, versión, la primera versión de Punk para, para, para iPhone, etc. Etcétera, etcétera. Y allí es cuando dejé la industria de los videojuegos después de llevar muchísimos años para tomarme un break, pasar a llevar toda la parte de distribución, toda la parte de móvil realmente de Softonic, después pasé por la GSMA, una parte muy institucional y más recientemente, durante dos años, he llevado la vida en aceleradora de videojuegos en BCN de la que han surgido grandísimos proyectos como, como ya sabéis, ¿no? desde, desde Aragami hasta Crazy Pixel Striker, hasta los juegos de corse Games, Abnormals, etc. Etcétera, etcétera. La industria de los videojuegos sigue siendo una industria muy pasional por lo que invito a todo el mundo que se dedique a ella y que lo haga, que lo haga con pasión pero tiene esa, esa pasión tiene que venir un poco eh, frenada por una consideración racional es que es una industria muy difícil, muy complicada pero que si lo haces bien bueno, tiene grandísimos resultados invito a la gente a que, se, a que lo pruebe si realmente es lo que quiere hacer y que se lance a la piscina pero que sepa que a veces esas piscinas tienen muy poca agua y puede haber golpes más que interesantes la, comenzar como empresa en el sector de los videojuegos es algo complicado. Tenemos que tener en cuenta que no existen herramientas de financiación, de gran financiación para desarrollar grandes proyectos, con lo que te, lo, el primer paso es, de, es pensar qué tamaño quieres tener. Una vez tengas claro el tamaño que quieres tener, que va a venir obviamente marcado por el tipo de juego que quieras organizar, vas a tener que preparar y financiar una empresa acorde. No es lo mismo pensar en hacer un juego AAA para consola, con una infraestructura de servidores muy potente, con eh, muchísimos gráficos en 3D que, te, que requiere un equipo enorme, empezar a hacer juegos en 2D para móvil, etc. Etcétera, etcétera. Pensar qué tipo de juegos quieres hacer para dimensionar la empresa acorde. Y después, cuando ya sabes lo que quieres hacer y qué, y qué recursos vas a necesitar, pensar cómo narices vas a financiarlos. Y ese es el gran problema que tenemos. Es, eh, las empresas en España tienden a ser pequeñas por esa, esa dificultad de financiación. Sí que es cierto que hay vehículos, tanto públicos como privados, que pueden permitir alcanzar tamaños más o menos razonables, pero a día de hoy las grandes producciones están un poco fuera del abasto del, del desarrollador medio. Pensar qué quieres hacer Saber cómo lo vas a hacer y cuánto te va a costar son los tres consejos que puedo dar a alguien que, que quiera comenzar como, como empresa. Mi videojuego favorito es, sin duda alguna, Sony, la versión de Drive Hay algunos puristas que dicen que no es la mejor, pero para mí sí que es la mejor. Pero el primer impacto visual de un videojuego que tuve fue una máquina de Game Watch eh, para shooter que fue la que, me, la que realmente me abrió los ojos a decir esto mola y va a molar mucho.